Dear Lord, we call you into our presence. Querido Señor, te llamamos a nuestra presencia. Para cada uno de los que están aquí reunidos y está escuchando mi voz. That they may hear your voice in my voice. Para que ellos puedan escuchar tu voz en mi voz. And also hear their own voice in your voice. Y que ellos escuchen su propia voz en tu voz. Que todos. Seek the highest good. que todos buscamos el bien mayor, that we are here to awaken with our soul. que estamos aquí para despertar a nuestra alma, y que tú también estás presente en nuestra conciencia interna, As the light, the truth, and the way. como la luz, la verdad y el camino, y que podemos ver As we open our vision. y podemos ver a medida que abrimos nuestra visión as we also hear, as we listen. y también podamos escuchar a medida que nos abramos a oír the higher dimensions of the soul. las dimensiones más altas del alma That we can see great beauty. para que podamos ver mayor belleza and all of our senses come alive in this glory and beauty sentidos and for anyone who is here that has fear and doubt or carries self judgment o que esté cargando auto you reveal your grace que tú reveles tu gracia. Que tú estás aquí para levantarlo todo. And who come into this and this way. Y al que venga a esta presencia y siga este camino. Love the truth. Ama la verdad. And find the truth that is always loving. Ame la verdad y encuentre siempre la verdad en todo para que tu camino sea suave y también fuerte porque se requiere de mayor voluntad para ver la cara de Dios y esa voluntad está preparada y es tu voluntad la que es de Dios That the way into the heart of God is prepared. And your way is full of peace for all. And you listen right now to whoever is calling out With The creativity and the intelligence of waking up. Y que tengas la creatividad y la inteligencia para despertar. Y la voluntad, la disposición para ir. And you us that this way is best like y que nos recuerdas que esta, este camino se, lo podemos hacer mejor como si fuéramos niños. En esa pura inocencia. Esa disposición a estar vivo y a explorar. Great Con mayor gozo. Great trust. Con mayor confianza. That this is the of God. Que esta es la familia de Dios.